De atención al usuario del Minedu, y él nos va a comentar sobre la capacitación que están recibiendo algunos docentes en el uso de tecnologías de la información y comunicación. Muy buenos días, señor Liendo. Muy buenos días, eh, Ronald. Muy buenos días, muy buenos días a tu audiencia. Eh, bueno, te comento un poco: eh, estamos organizando la tercera Tecnotic 2022 transformación digital para la educación uh -huh. y te comento bueno que es pues, es un marco en donde hacemos un evento virtual eh, en donde aproximadamente tenemos a 10.000 docentes conectados es una capacitación a nivel que dura dos semanas y que por ejemplo las inscripciones ya iniciaron este 25 de julio lo tenemos hasta el 14 de agosto del 2022 uh -huh. para que un poco puedan pues el docente pueda pueda seguir aprendiendo de de, de nuestros de, de nuestro, pues, eh, eh, ponentes, que hoy día van a estar dirigidos un poco a la parte robótica, a la parte de eh, eh, inteligencia artificial, van a trabajar uh -huh. algunos, algunos eh, algunas estructuras de, de la enseñanza que se puede dar al, al, al alumno no en las aulas. Uh -huh. Coméntenos. La, ¿Cuál es la disposición que se han encontrado? Ya llevamos más de dos años de pandemia y de hecho el Minedo, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo capacitaciones para que los docentes, eh, de alguna manera, estén reforzados en sus conocimientos. ¿Hay una adaptación al cambio? ¿Hay unas ganas de querer aprender por parte de los docentes? ¿Todavía hay cierta resistencia? ¿Cuál es el, el, el grupo ETAR, el grupo de edad que está más solícito de aprender eh, nuevas cosas referidas a la tecnología? Eh, mira, sí, Ronald, mira, te comento un poco, mira, eh, nosotros hemos comenzado este proyecto cuando yo ingresé el 2019 al ministerio, uh -huh. nosotros ya teníamos un proyecto de cómo activar el, el Tecnotic, Tecnotic viene desde el 2016, Ok, eh, eso era presencial, se hacía presencialmente, venían una cantidad de docentes a capacitarse y así hacían rotativamente. Eh, yo llevo el 2019 y eh, decía: Yo quiero llegar a más docentes. En apertura, creo que como, como parte, digamos, queremos llegar a más docentes. ¿De qué forma? Tenía que ser de una forma virtual. En 2019 hicimos toda la, la, parte, eh, la parte ya de, de prototipos, de, de cómo podíamos hacer la conexión, la conectividad. Nosotros nos juntamos como, con, con eh, empresas eh, que aportan al ministerio, no como Microsoft, que ¿no? uh -huh. hoy día hacemos con Microsoft toda la parte de la, de la tecnotip también, con utilizando Microsoft Teams. ¿okay? Y justamente con ello, el, bueno, llegó el 2020 la pandemia, porque la prueba era el 2019 en diciembre del 2019, y bueno, tú sabes que llegó rápidamente la pandemia, ya habíamos hecho las pruebas respectivas a Lima, ya Lima ya tenía un poco las pruebas respectivas, se hicieron capacitaciones eh, individuales en Lima y después hicimos ya sea, a la virtualidad. De, de y... alguna manera ustedes se habían adelantado a la pandemia, no no, no los vamos sí, a decir que no los sí. tomó desprevenidos del todo, sino no, que ya tenían cierto no, no, conocimiento y, y, y se había implementado este, este programa. Sí, en, no, en noviembre del 2019 ya el programa ya estaba por iniciar uh -huh. con las capacitaciones y con las pruebas en Lima, que se hicieron solamente las pruebas en Lima. Y eh, con eso de la pandemia y con todo el proceso que tú sabes que igual en el ministerio, en cualquier ministerio, siempre tiene un proceso de, de ver cómo va a ser la cantidad ah, sí. de, de, de la apertura del de de, de, de, de, de evento de transmisión en vivo, uh -huh. todo ello... Eh, llega lo de la pandemia y nosotros ya decidimos, ya con la idea, ya ponerlo en práctica. Es decir, ya el prototipo que había salido viento, ya es simplemente ponerlo en práctica. Y te comento que en, la, en el primer Tecnotic ya virtual que se dio, eh, tuvimos aproximadamente entre 15.000 a 20.000 asistentes docentes. Invitamos a los docentes y hoy en día. Te comento que no solamente son docentes de aula eh, del aula de innovación, sino son cualquier docente que se puede matricular de, eh, de básica regular, ¿no? De los de los de los CEPROS, de las de los institutos, de las universidades, ¿okay? y también aquí estamos invitando más. Hemos hecho invitación especial a los gobiernos regionales y a las municipalidades para que se sumen a ver toda esta parte tecnológica, ¿ok? ¿Para qué por, ¿Con qué razón? Con este proceso de la descentralización, ¿ok? venimos eh, está alineados con esto de la descentralización? ¿Para qué? Para que ellos también se sumen y aporten a la parte de la educación, conozcan un poco más de lo que se le está dando al docente en las diferentes regiones, y ellos también puedan aportar de repente con capacitaciones ya más centralizadas, más localizadas en cada uh -huh. departamento, en cada región referente a ellos, ¿no? uh -huh. El evento se va a realizar del 15 al 26 de agosto, de 5 de la tarde a 8 p.m. Y lo más importante, te comento Ronald, lo más importante es de que ellos van a recibir un certificado, una constancia de participación de 30 horas una capacitación de 30 horas, uh -huh. ¿OK? Para los que asistan ocho, que tengan ocho asistencias al evento, van a tener esa esa constancia, y eso les va a servir pues para su currículum vital. Uh -huh. Estamos conversando con el señor David Liendo, el jefe de la unidad de servicio de atención al usuario del Minedu, señor Liendo. Eh lo importante de, de, la, de, de este tipo de capacitaciones que se da a través de los medios virtuales, de las plataformas digitales, es que no estamos restringidos a un espacio físico, sino podemos romper fronteras y llegar a muchísimo más personas. Estamos eh, en Radio Nacional, llegamos a 70, a, a, llegamos a todo el Perú a través de 70 estaciones a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son aquellas regiones, no sé si tenga la data, que, que más se han interesado en estos cursos, cuáles son aquellos docentes de, de, de qué localidades, de qué regiones, quizá tiene alguna experiencia en particular que le traiga, que le venga a la mente ya desde el 2019 hasta la fecha. Mira, eh, te comento, todas las regiones se han conectado, todas, uh -huh. sin excepción, todas las regiones han estado con un ímpetu inmenso de capacitarse, ¿No? Todas las regiones, tanto eh, rurales, urbanas, ¿No? Todas se han conectado, de alguna otra manera se han conectado. Pero te comento algo, este evento va a culminar este año con un evento que se va a dar el, el, a, a, en noviembre, en donde se van a dar los resultados. Son los docentes que están que han sacado alguna alguna alguna algún laboratorio alguna algún a, a, algún proyecto referente a las tecnologías en las aulas que presentan y que abren su espacio o le abrimos el espacio al docente uh -huh. con resultados que ellos han obtenido uh -huh. no entonces esas vemos las primeras capacitaciones es darle conocimientos al docente y la última tecnología -tec, es la que se da relacionado al ámbito de que, de que el docente muestre toda esa capacitación que ha tenido bajo un resultado ¿Es algo así es como un concurso? ¿Es, ¿Es algo así como un concurso o solamente una exhibición de su trabajo? Es una exhibición de trabajo Uh -huh. ¿No? Que se invitan a la cantidad de docentes, ahí hablamos ya, eh, vamos viendo todos los docentes que han ido tratando proyectos, por ejemplo tenemos de Tacna que vamos a invitar a, a ya cuatro a cuatro docentes de allá, tenemos el docentes de Cajamarca que también hemos conectado, a docentes también de Junín, también hay algunos docentes que ya están eh, en, en, en nuestras listas ahí, y, y esa es una apertura porque queremos que se compartan entre todos a nivel nacional, que ellos compartan sus conocimientos Importantísimo. también cómo lo han realizado, de uh -huh. qué forma lo han hecho y que de esta forma crean una sinergia con profesores, con docentes de otras regiones y al mismo tiempo también con alumnos de otras localidades. Muchísimas gracias por su participación hoy en Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Hemos hablado con el señor David Liendo, jefe de la unidad de servicio de atención al usuario y nos ha comentado sobre la participación de distintos docentes en la tercera TecnoTIC 2022. Cuatro suyos La voz de las regiones Se hace escuchar